transmisión de Library Update. Mi nombre es Rode Suriano Suárez, soy referencista virtual en la Biblioteca Denizoto en la Universidad Adventista de las Antillas y estoy sumamente contenta de poder conectar en la tarde de hoy contigo facultad, contigo estudiante, contigo comunidad. Bienvenidos a una nueva transmisión y los invitamos a permanecer hasta el final. Bienvenidos. Saludos, Alexa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rode. Qué gusto que nos encontramos nuevamente en otro Library Update. Bienvenidos todos. Bienvenidos, en verdad estoy muy contenta como cada transmisión que hemos realizado, en verdad me emociona poder conectar con toda nuestra comunidad académica de nuestra universidad. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? Me encuentro feliz cada vez que podemos conectar con ustedes. Para nosotros es un gozo. Y queremos que siempre nos acompañen y puedan también divulgar los contenidos que estamos presentando en estos programas. Así que les invitamos a ser parte de nuestro Library Update. Eso es bien importante lo que usted acaba de mencionar, Aixa. Ojalá que las personas puedan compartir esta transmisión en este momento para que entonces esta información pueda llegar más allá de lo que quizás estamos contemplando. Así que a ti que nos estás viendo, por favor, dale share, invítalos a que se unan a esta transmisión. Y a Aixa, en el día de hoy me gustaría que pudiésemos compartir con nuestros amigos lo que estaremos abordando Abordando en el día de en la tarde de hoy muy bien hoy tenemos dos invitadas especiales y no les voy a dar muchos detalles, pero son personas que ustedes van a, algunas las conocen, una la conocen, otra la van a conocer más hoy. Así que esperamos que ustedes puedan sacar el mayor beneficio de esta transmisión de hoy, porque queremos presentarles un servicio muy especial y muy esencial para nuestras bibliotecas. Es correcto. En el día de hoy vamos a empezar con nuestra primera invitada. Ella representa al grupo muy especial que colabora junto con nosotros en nuestra biblioteca y se trata del grupo de estudiantes de estudio y trabajo. Y esta persona muy querida por nosotros aquí en la biblioteca ya lleva toda su carrera universitaria básicamente trabajando aquí en la biblioteca. Si ustedes han pasado por nuestra biblioteca seguramente conocen a esta joven muy simpática, muy eficiente que les da un excelente servicio. Muy talentosa, líder, muy cristiana también y algo que nos ha gustado mucho de ella es su naturalidad. Eh, ella es muy profesional y se <risa> trata de Nachali. Hola, Nachali. Hola, buenas tardes. <risa> Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Finally, in library updates. Me ha encantado. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta noche. Pues gracias, el placer es nuestro, Nachali, verdaderamente, porque queremos aprovechar esta oportunidad, Nachali, porque lamentablemente ella está finalizando ya sí. su, su periodo académico en la institución y queremos aprovechar para destacar tus cualidades, cualidades que te han hecho ser una mujer cristiana, una mujer entregada a todo lo que tú haces. Y como mencionó Aixa, trabajaste por mucho tiempo con nosotros. Nosotros en la biblioteca, y es algo que nosotras valoramos, apreciamos grandemente, porque no fuiste cualquier persona trabajando en biblioteca, ¿verdad, Aixa? Definitivamente, el liderazgo que ya ha presentado en su trabajo, la eficiencia. Eh, tan exacta en su trabajo. Para nosotros ha sido un placer, Nachali, trabajar contigo. Ay, y te vamos a extrañar mucho, mucho. Yo así también. que para, para nosotros, pues ha sido un gusto. Eh, y eso que Roder apenas ha trabajado dos añitos contigo y nosotros nos hemos disfrutado todos los demás ay, años. Ay. Y aún así, yo sé que Roder ha podido disfrutar de ese tiempo Compartiendo contigo y viendo cómo tú te entregas completamente a, al trabajo, al servicio a los estudiantes, a todos los empleados que también nos visitan. Así que te agradecemos de manera especial, Nacha, eh, este trabajo tan eficiente que has hecho estos años con nosotros correcto y, y pues te voy a decir algo nos peleamos los turnos todos queríamos con el turno de Nachalí así que agradecemos sinceramente Nachalí el trabajo extraordinario que has realizado en biblioteca en la universidad te destacas en todo lo que realizas y una de las cosas que me ha impactado grandemente de ti es tu espiritualidad yo sé que apoyas colaboras en la iglesia en todos los niveles y en verdad yo sé que si tú sigues de esa manera lograrás grandes grandes éxitos con la ayuda del señor Amén. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras, eh, de verdad que es un placer yo poder trabajar con ustedes y aprender de, de este trabajo que, que hago cada día al servicio, porque me encanta servir a las personas y esta es una manera en que yo lo puedo hacer, servir a, a mi misma comunidad, a, a mis compañeros, a los profesores. Y nos quisieras compartir rápidamente tu experiencia como estudiante de estudio y trabajo en biblioteca, ¿cómo fue tu experiencia? Claro que sí. Pues, en realidad, yo llevo desde mi primer mes de la universidad trabajando allí, desde el 2017. Um, y ha sido excelente poder trabajar con AITSA, con IBE, con los otros bibliotecarios que ya se, se han ido y contigo. Ruth, de verdad que estás aquí con nosotros ahora, um, una, una oportunidad que nos ofrece la universidad de poder hacer un poquito de dinero a la misma vez que estudiamos pero en realidad yo no lo veo como una carga, trabajar en la biblioteca. A mí me encanta poder eh, compartir y ap aprender sobre los libros, me encantan los libros, um, me encanta poder ayudar a los estudiantes que necesitan, ¿verdad?, cada uno para sus departamentos, y nada, es, es un honor poder trabajar y... Er y llevar aprendiendo todos estos años cosas nuevas. Eh, ya casi me quieren como bibliotecario, pero... Tengo que... <risas> Se le hemos sugerido. <risas> sí. <risas> Exacto. Pero es, ha sido de verdad que un momento placentero y definitivamente yo lo voy a extrañar mucho. Quizás en un futuro volveré a, a Antillian, pero... Les agradezco por todo el amor y el apoyo que ustedes me han, me han brindado al, al estar ahí con ustedes. Gracias, Nacha. Y pienso eh, en los estudiantes que alguna vez estarán pensando si pueden encontrar un trabajo en la biblioteca. Sí. Si a usted le toca ese privilegio, aprovechelo al máximo como lo ha disfrutado Nacha, porque yo sé sí. que para ella... El trabajar aquí en la biblioteca ha sido un gozo. Eh, ella lo demuestra en su trabajo, en su servicio a los demás. Así que es tan importante eh, ese, esa dedicación que damos en lo que hacemos, es, sí. rinde tanto fruto finalmente. Así Bien, que te agradecemos sí. nuevamente ese excelente servicio que nos has dado y tu y, amistad exacto y su amistad que también es muy importante ella nos mostró nos demostró su amistad de distintas maneras, nos compartía dulcecitos, a veces nos traía piña colada, nos compartía de sus bizcochos, en verdad eh, Nachalí ha marcado nuestras vidas para bien y la vamos a extrañar pero sabemos que a donde ella vaya el Señor no la va a abandonar, así que mm. Nachalí te amamos, queríamos re rendirte hasta cierto punto, ¿verdad? Un pequeño homenaje para ti en agradecimiento por el extraordinario trabajo y por la excelente persona que tú eres y a tus papás que te educaron de una manera extraordinaria. Gracias. Gracias, gracias nuevamente. Pero, pues, Roda, tenemos algo especial también esta, esta sí, noche. Pues parte de la invitación que hicimos a Nacha Lee es porque hoy vamos a hacer una entrevista muy importante también. Y vamos a hablar también de un servicio, de una herramienta que nosotros ofrecemos en nuestra biblioteca de Nisoto. Y se trata de la Biblioteca Virtual Adventista. Muchos de nuestros clientes, nuestros usuarios han escuchado, lo han utilizado probablemente, pero hay quienes a lo mejor no lo han escuchado o no lo han utilizado. Así que en el día de hoy nuestro propósito es poder informar, promover los servicios, las herramientas, conocer el personal de la Biblioteca Virtual Adventista. Y para eso entonces voy a invitar a nuestra amiga también, porque ya es nuestra amiga, a la doctora Janet Sima, doctora, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Aitza, muy buenas tardes, Rode, Nashalee también, buenas tardes. Realmente estoy muy contenta de estar participando con ustedes en Library of Day. Muchas Les gracias. Siento, es que la doctora Sima... Ya la sentimos parte nuestra. Ella pertenece a muchas bibliotecas, pero nosotros la hemos adoptado aquí en Antillian. Ella ha colaborado tanto con nosotros este año. En el, en el poco tiempo que nos conocemos, la doctora Sima ha sido un, una persona muy dada, muy entregada, muy dispuesta. Eh, yo le admiro ese, ese deseo de servicio, de ayudarnos eh, con los talleres. Ella ha sido la persona que ha estado coordinando los talleres que hemos ofrecido en la Semana de la Biblioteca, previo a la Semana de la Biblioteca, los que pudieron ver el taller que hicimos presencial en la capilla con el personal de Clinical Key. Y ella nos ha estado coordinando y todavía estamos trabajando una nueva coordinación con ella de un nuevo taller para ProQuest. Así que, y, pues, hemos compartido acá en la biblioteca, en la Semana de la Biblioteca. Así que la doctora Sima, pues, ya es parte de nosotros, aquí en Antillian. Y estamos muy felices de tenerla con nosotros en esta tarde. Y de manera muy personal, estoy muy agradecida y muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación. Para conocerla más, conocer sobre los servicios de la biblioteca virtual. En mi experiencia con mi interacción con la doctora ha sido una súper grata. La doctora es muy accesible, muy agradable, siempre está sonriendo, es muy amable y también es muy creativa. Así que durante el, la entrevista de hoy la conoceremos más y ustedes podrán certificarlo por sí mismos. Así, Así que. Es, no es. Um, yo estoy muy contenta de haber la ha conocido, hace poquito que nos conocimos, pero todas esas cualidades que nos ha estado diciendo Aixa y Rode es cierto, la pude ver en el cortito tiempo que, que pudimos hablar y platicar acerca de lo que ya hace y lo que estaremos aprendiendo en esta noche. So, Doctora Sima, bienvenida y queremos saber quién es la Doctora Sima y de dónde usted viene. Bien, eh, yo quiero primeramente, antes de platicarles un poquito de mi persona, Saludar a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿sí? A toda nuestra comunidad académica de Antillian University. A Itza, yo le agradezco un montón por hacerme sentir parte de ustedes. La verdad de que ese cariño, ese carisma de parte de ustedes me hace sentir tan feliz y tan gozosa. Así que lo menos que yo puedo hacer es servirles, ¿sí? Ahora, eh, Nasha... Nasha me hizo una pregunta. ¿De dónde yo soy? ¿Qué les puedo decir? Les voy a decir esto. Siempre he dicho que soy de donde vivo. Así que si yo vivo en Puerto Rico, soy de Puerto Rico. ¿Qué les parece? <risa> me encanta, eso me encanta. Sí, ¿verdad? Así que eh, por ahora pues yo vivo en Puerto Rico, así que me siento que soy de Puerto Rico. Sin embargo, para dar respuesta a tu pregunta, debo decirles que yo soy nacida en Nicaragua, sin embargo, eh, de corazón beliceña, porque mi esposo es beliceño, ¿sí? Mi documento, mi pasaporte, es un pasaporte beliceño. Y obviamente, pues, residente de este país, eh, residente americana, y puedo vivir en Puerto Rico legalmente, ¿verdad? Así que me siento puertorriqueña ahora. Así que eso te puedo decir, ¿sabes? Ay, me encanta y yo espero que al estar en Puerto Rico haya podido probar de nuestra cultura, de nuestra comida y que se sienta así bien bienvenida, like you should be. Muchas gracias. Sí. Y, y continuamos, ¿verdad? Queremos saber un poquito sobre su trayectoria laboral, cómo ha sido eso, cómo llegó aquí a, a lo que es la Biblioteca Virtual Alventista. Bueno, debo de comentarles que yo estudié en una universidad adventista. Y es algo tan hermoso estudiar en una universidad adventista, porque hay una riqueza de culturas. Entonces, por esa riqueza de culturas, obviamente yo me casé con un beliceño. Yo estudié en la universidad adventista de Centroamérica, que queda en Costa Rica. Ahí conocí a mi esposo. Entonces, ahí puedo decir que inicié mis estudios ya carrera universitaria, me casé y ahí empezó mi trayectoria profesional. Yo fui a Belice, trabajé en Belice, y obviamente mis primeros pasos fueron siendo yo una profesora de matemática, en la iglesia adventista trabajamos, donde el Señor nos asigna a trabajar, ¿verdad? Entonces trabajé en una biblioteca de una institución increíblemente me encantó lo disfruté y aprendí bastante así que después de eso eh, de trabajar un ratito en belice fuimos trasladados a islas de la bahía en islas de la bahía yo trabajé como profesora enseñé clases de matemática enseñé clases de español eh, luego eh, de islas de la bahía nos trasladaron a honduras mire mi trayectoria Trabajamos en Honduras, yo fui directora de una institución, así que después de Honduras regresamos nuevamente a Belice y en Belice trabajé como la eh, asistente o asociada del Departamento de Educación, ahora sí de lleno, ¿verdad?, en el área educativa. Después el señor nos llamó a trabajar a Guatemala. Trabajamos en Guatemala por 10 años y yo fui la directora de Educación de la Unión Guatemalteca. Y después de esto, pues, mi esposo fue llamado a trabajar a Puerto Rico y, por ende, yo me muevo con él. Entonces, ahí la división tomó a bien y me asignó este nuevo trabajo como la directora de la Biblioteca Virtual Adventista. Algo nuevo. En la vida uno siempre aprende, no importa la edad. Así que aquí estamos listos para servirles en esta área. Y debo de mencionarles también que mis primeros pasitos fueron en Costa Rica. Yo fui profesora en Costa Rica. Así que he andado por muchos países y el Señor me ha bendecido porque disfruto de cada cultura, he conocido muchas personas, me siento contenta y ahora en Puerto Rico pues me siento parte de la familia de Antillian University y muchas gracias a ustedes. Ay, qué excelente, Perfecto. gracias por compartir eso con nosotros, ah, parece que ha tenido muchas oportunidades, muchas eh, diferentes experiencias y queremos saber, ya que sabemos que es la directora de la Biblioteca Virtual Adventista, Queremos saber, ¿cuál es su responsabilidad en INA. Bueno, debo de comentarles que mis responsabilidades son muchas, pero las voy a simplificar en tres, tres partes. Número uno, me corresponde administrar y dirigir todas las operaciones de la Biblioteca Virtual Adventista. Me corresponde planificar, organizar y velar porque todos los usuarios reciban una formación permanente mediante de talleres, capacitaciones sobre el uso de la biblioteca virtual. ¿Por qué? Porque todos los usuarios de la biblioteca virtual para nosotros y especialmente para mí, son importantes. Entonces, es de mi interés que la conozcan, que la utilicen y que se enamoren de la biblioteca virtual. sí Porque la biblioteca, es el acompañante de aquel estudiante, aquella persona que quiere llegar a ser un profesional en la vida. Entonces, si usted está con esa meta de llegar a ser el profesional en la vida, usted debe de ser amigo de su biblioteca, amigo de la biblioteca Denis Soto, ¿sí? De Antillian University y amigo también de la biblioteca virtual adventista porque es suya. Así que esa es otra de mis responsabilidades. Aparte de eso, pues me corresponde también mantener vigentes todos los contratos de servicios con las diferentes editoriales de las bases de datos de la biblioteca virtual. Wow. Y por ende, velar también porque tengamos todo el dinero necesario para pagar a las editoriales y que nuestros jóvenes universitarios y nuestros estudiantes del sistema K-12 de todo Interamérica puedan tener todos los recursos digitales para que les den acompañamiento en su trayectoria de estudiantil. Oh, qué excelente. excelente! ¿Nos ¿Puedes compartir con nosotros qué en específico qué es la Biblioteca Virtual Adventista? Bueno, su nombre lo dice, Virtual, ¿sí? La Biblioteca Virtual es un espacio virtual que es de estudio e investigación. Tiene variadas plataformas y existe para dar un apoyo permanente y de calidad a todo el sistema educativo adventista de todo Interamérica. Esta es la Biblioteca Virtual Adventista. Y entonces, doctora, le pregunto también, ¿A quién pertenece la Biblioteca Virtual Adventista? Aitza, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? La Biblioteca Virtual Adventista eh, es una institución, obviamente, y pertenece a la División Interamericana. Y nuestra comunidad académica diría, ¿y quién es la División Interamericana? Quiero comentarles que la Iglesia Adventista es una una iglesia muy bien organizada y estructurada y tiene muchos niveles tiene varios niveles nuestra iglesia adventista entonces puedo ejemplificarlo así primeramente tenemos las oficinas de la iglesia a nivel mundial que es la conferencia general y está en washington sí en maryland luego la conferencia general tiene varias divisiones y la división interamericana es a la cual nosotros pertenecemos uh -huh. y la división interamericana sus oficinas están en miami entonces esta institución de la biblioteca virtual adventista su propietaria es la división interamericana de la iglesia adventista sin embargo la biblioteca virtual brinda sus servicios a 13 universidades y a 24 uniones que estas uniones tienen, colegios, secundarios, primarios y preprimarios. Y obviamente la biblioteca virtual adventista funciona anexada al departamento de educación de la división interamericana. Gracias. Espero, haber, espero me hayan entendido, ¿verdad? De todo lo que dije. Sí, claro. Eh, doctora, quisiera que nos explicara un poco sobre el término del consorcio de bibliotecas. Tengo entendido que las bibliotecas pertenecen a un consorcio. ¿Podría hablarnos un poco más de esto? Bueno, la División Interamericana, en todo su territorio, hay muchas universidades, ¿sí? tenemos aproximadamente 13 universidades. Como la palabra dice consorcio, consorcio es agruparse, sí, unificarse, unirse. Entonces, estas 13 universidades se han unificado, se han unido para compartir. Y hablo, y hablo del de consorcio de bibliotecas, ¿verdad? Están las universidades y dentro de cada universidad hay una biblioteca, como Antillian University tiene la, uni la, la biblioteca de Nisoto. Entonces, cada universidad tiene una biblioteca. Entonces, todas las bibliotecas se han agrupado, se han unido para compartir recursos y adoptar experiencias. Entonces, ¿qué sucede? Las bibliotecas o las universidades, pudiésemos decir, Apoyan la biblioteca virtual, se han unificado. ¿Y cuál es ese apoyo? Apoyo financiero, apoyo de recursos. Entonces, todas las bibliotecas uniditas apoyando la biblioteca virtual y así tenemos nosotros esta institución. Así que eso es en sí el consorcio de bibliotecas. Es la agrupación de todas las bibliotecas adventistas de Interamérica que nos unimos para compartir recursos y adoptar experiencias y, bueno, ir creciendo y apoyar a la comunidad académica. Muy bien, muchas gracias. Y así como estamos hablando del consorcio, ¿verdad? Y explicaste lo que es la división eh, de Interamérica, no saber cuáles son los países que representan ese consorcio en la Biblioteca Virtual Adventista. Bueno, fíjate que son 11 países. Vamos a ver si no se me queda ninguno, ¿verdad? <risa> voy a ver si los tengo en la memoria. <risa> uh -huh. Primeramente, y voy a decirlo primero, ¿verdad? Porque ahí vivimos nosotros, Puerto Rico. ¿sí? Antillian University. Así que está Puerto Rico. Nuestro país vecino, República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Jamaica, Cuba, Haití y Belice. No se me quedó ninguno, ¿verdad? Ninguno. 11 países. ¿Qué les parece? Emocionante, ¿verdad? Es una riqueza de culturas la que tenemos en nuestras bibliotecas. Sí, y en esos países verdad, mencionaste que hay 13 universidades que forman parte de la Biblioteca Ritual Adventista. ¿Nos podrías decir cuáles son esas universidades? Mira, ya siento como que, a ver si no me falla la memoria, ¿verdad? La <risa> Muy bien, tenemos, eh, siempre empiezo en casa, Puerto Rico, tenemos Antillian University, en Puerto Rico tenemos también el Seminario Teológico Adventista Interamericano, que esta, esta institución es la que da eh, posgrados a nuestros pastores, ¿sí? eh, maestrías y doctorados. Así que en Puerto Rico tenemos, tenemos eh, el Seminario Teológico Adventista Interamericano y lo abreviamos CETAI, para que sea más fácil, ¿sí? Así que en Puerto Rico, ¿cuáles tenemos? Repítanmelo, a ver. and, and University, a... university uh -huh. el cisternail. Cisternail. <Risas> Que no lo pueden olvidar. No. no. Y el otro es el CETAI, ¿verdad? El CETAI. Perfecto. En República Dominicana tenemos la Universidad Adventista de Dominicana, se llama UNAD, lo abreviamos UNAD. En Costa Rica, Universidad Adventista de Centroamérica, UNADECA, ahí yo me ahí yo me formé. En México tenemos tres universidades, está la Universidad de Montemorelos, la Universidad de Lindavista, la Universidad de Navajoa, también vamos a Colombia ahora. En Colombia está la UNAC, la Universidad Adventista de Colombia, tenemos otra en Venezuela, se llama Instituto Universitario Adventista Venezolano, Trinidad y Tobago está University of Southern Caribbean, eh, en Jamaica tenemos Northern Caribbean University, en Cuba tenemos un seminario, el Seminario Teológico de Cuba, en Haití también está la Universidad Adventista de Haití y en Belice, eh, Belice Adventist Junior College. Ese todavía es un colegio pequeño que va rumbo en desarrollo a ser una universidad. Así que prácticamente serían 14, ¿verdad? 14 en 11 países. Muy bien, entonces le pregunto, doctora, ¿qué importancia tiene utilizar los servicios de la Biblioteca Virtual Adventista? Bueno, considero que la Biblioteca Virtual Adventista es muy importante. ¿Por qué lo veo importante? En primer lugar, porque brinda un acceso a información validada científicamente. Uh -huh. Además de eso, es una información confiable. Uh -huh. Y como número tres puedo mencionar, es una información segura. ¿Y por qué es aún más importante? Porque obviamente es su biblioteca y es virtual. Así que tú la puedes utilizar en cualquier momento, no importa la hora, no importa el día, porque tú puedes accesar. Y la otra cosa bonito de ello es que en la comodidad donde tú te encuentres, puedes accesar a ella y tú puedes investigar, puedes hacer tus tareas, puedes hacer tus investigaciones, puedes tener tus lecturas, puedes disfrutar muchas cosas, ¿sí? Puedes escuchar algunos videos, puedes escuchar la lectura también en audio, así que es tan rica y yo siento que tiene una gran importancia que necesitamos gozarla y necesitamos visitarla, conocerla, aprender de ella y que sea tu aliado en tus estudios y para la facultad también, ¿verdad? En su enseñanza, obviamente. Doctora, ¿qué servicios ofrece la Biblioteca Virtual Adventista? Bueno, la Biblioteca Virtual Adventista ofrece una variedad de servicios, pero voy a reducir lo que ofrece, ¿sí? Voy a mencionar okay. algunos. Por ejemplo, acceso a una variedad de bases de datos, una base de, bases de datos riquísimas, ni me pregunten números porque no me los puedo manejar. Son miles de miles de miles de libros, ¿verdad? Y no solamente libros. Bases de datos, muchas bases de datos. Aparte de eso, nosotros ofrecemos capacitaciones, ofrecemos talleres. Dentro de la biblioteca virtual tenemos el servicio de mensajería. Usted va a ver allí una pantallita que dice Jibo Chat. Usted escribe... Y nuestra bibliotecaria, que de paso es la profesora Olga Pérez, le va a responder. ¿Por qué? Porque ella maneja ese Jibo Chat, ¿sí? Ella es la responsable de darle respuesta como bibliotecaria de la biblioteca virtual. Entonces, es un servicio que también se brinda. Eso podría mencionarles, así bien puntual, ¿verdad? Excelente. Sí, sí. Y como nosotros estamos en diferentes países, quisiéramos saber cuáles son los idiomas que en donde la Biblioteca Virtual Adventista se ofrece. Bueno, los idiomas son español, inglés y francés. Y su biblioteca la encuentra en los tres idiomas. Obviamente, eh, sus bases de datos varían de acuerdo a los idiomas, ¿verdad? Pero sí, podemos accesar en los tres idiomas. ¡Wow! ¡Qué excelente! ¿Y qué tipo de contenido eh, promueve la Biblioteca Virtual Adventista? Y quizás el nombre nos confunde un poquito, pero ¿es solo el contenido adventista que ofrece? Mira, eh, Nashali, esa pregunta de verdad me dejaste sorprendidísima. <risa> y es muy importante, ¿sabes? Y quienes nos escuchan, la verdad que es muy buena pregunta. Debo decirles que su nombre es Biblioteca Virtual Adventista porque es una institución de nuestra iglesia, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, la Biblioteca Virtual Adventista ofrece muchísimos recursos digitales académicos. Eh, no quisiera mencionar porcentaje, pero tiene un alto porcentaje de recursos digitales académicos. Está compuesta de una variedad de plataformas académicas con bases de datos científicos. Por ejemplo, tiene EBSCO, eh, tenemos la editorial que nos ofrece, este editorial que nos ofrece muchos recursos, también ProQuest, Latin Knowledge Consulting Group, también nos ofrecen varias plataformas, también el Saver, pero obviamente debo también de decirles, que como es una biblioteca virtual adventista, tiene muchos recursos digitales adventistas. Para iniciar, les menciono, tiene los escritos de LNG White State, todos los escritos usted los encuentra allí, ¿sí? los libros de espíritu de profecía, devocionales, historias, mucho, mucho. También tiene eh, los seminarios de Andrew University, Ciencia de los Orígenes, eh, Diálogo Universitario, Ministry, el Journal para Pastores, eh, la revista Educación Adventista está dentro de la biblioteca, también hay historias de, para niños de la hermana White y está el manual de estilo eh, Turabian creo que es que no, se llama Turabian ah, sí, entonces eso lo usan mucho los estudiantes del CETAI, así que tiene mucho, pero sí tiene mucha cantidad de recursos digitales académicos el hecho que sea una biblioteca virtual adventista no es que está solo enfocada a documentales de nuestra iglesia no Muy bien doctora, entonces ¿Cómo se encuentra organizada esta biblioteca? ¿Cómo encontramos esos contenidos? Fácil y sencillo. <risa> y vean, no nos quedemos sorprendidos cuando entremos. Cuando entremos y no le encontramos, como usted diga, yo soy un investigador y me propongo encontrar lo que busco. ¿sí? Cuando nosotros vamos a una biblioteca, vamos a investigar, queremos ver, queremos saber. Y debemos de ser eh, eh, productivos, ¿sí? Encontrar lo que nosotros buscamos. La Biblioteca Aitza está organizada por, diría yo, bibliotecas pequeñas, ¿sí? Está la Biblioteca Junior, que está, esta sirve a los grados de cuarto a octavo, ¿verdad? La Biblioteca Juvenil, que sirve para los grados de noveno a doce, Está la biblioteca académica, que es para universitarios y de posgrados. Ahí Rode nos lo está presentando. Tenemos la biblioteca de educadores. Una biblioteca de acceso rápido. También está ayudas y guías dentro de la biblioteca. Y obviamente tiene su página web, ¿verdad? Eh, tiene inicio, quiénes somos... La parte de los repositorios, ahora mismo ya tenemos tres universidades que tienen su espacio para repositorios y estamos animando a las 13 universidades que tengan su espacio para enriquecer nuestra biblioteca y que usted encuentre de todo. Así que eh, tiene el sistema de mensajería, WhatsApp la parte de contactos, Ahí en la web están los contactos. Ahí va a encontrar el nombre de Aitza como directora de la biblioteca de Antillian University, ¿sí? Así que ya está todo eso actualizado. Pero quiero darme un momento y una oportunidad para comentarles que dentro de nuestros planes está hacerle un refrescamiento a la biblioteca virtual. Queremos que, esa, que nuestra biblioteca sea así muy académica, que usted se sienta en un lugar de estudios. Así que espere ese proyecto que muy pronto lo estaremos realizando. Pero que eso no le detenga a entrar e investigar desde la comodidad de su casa, de su habitación, de su universidad, de donde usted esté. Ya sabe que lo único que necesita es internet y su equipo para poder accesar. Excelente, doctora. ¿Nos podría mencionar cuáles son los tipos de recursos que ofrece la biblioteca virtual? Bueno, los recursos que ofrece la biblioteca virtual eh, son libros, documentales, revistas, tesis, dibujos, mapas, fotografías, videos, manuscritos, periódicos, enciclopedias, diccionarios y mucho más. Eso hay es mucho excelente. material. Es larga. Y podemos decir, podemos nosotros decir que estamos seguros que la tecnología es una herramienta indispensable en la actualidad. ¿Cuánto más para los jóvenes? No hay una persona que no tenga un celular. No hay una persona que, digamos, tenga una, una tableta. Otra persona tiene una laptop, otra persona tiene una computadora de mesa. En un hogar por lo menos usted encuentra dos equipos, ¿sí? sí. Dos equipos. Entonces, sabemos que la tecnología es indispensable. Y hoy ninguno de nosotros podemos vivir sin tecnología. Es por eso que nuestra iglesia adventista ha pensado, nuestra organización, en nuestros estudiantes, en la facultad a nivel de Interamérica. Y ahora con la pandemia, todo lo que vivimos y lo que nos hizo aprender, estamos seguros que la biblioteca virtual es aquella institución que debe de tomar mucho auge para que le acompañe en su carrera profesional. Para que acompañe al docente a enseñar, ¿sí? Así que es lindo. Muy sí, agradecidos nosotros por nuestra iglesia, ¿sí? Indispensable sí. para nosotros, yo como estudiante, poder utilizarlo. O sea, es sumamente necesario, en especial en el momento de la pandemia, cuando no pudimos estar presenciales y buscar las revistas, los artículos para las clases. Yo estudio enfermería, so eso me, me ayudó un montón. Y, doctora Sima, queremos continuar preguntándole cuántas bases de datos um, hay para la educación superior que incluya la Biblioteca Virtual Adventista. Bueno, mire, esa es una pregunta interesante y bastante amplia. Vamos a ver si le damos respuesta, ¿sí? Bueno, quiero decirles que de EBSCO tenemos aproximadamente unas 15 bases de datos, ¿sí? Cuidado, son un poquito más. Y cada base de datos tiene miles y miles de información, aparte de eso pues Latin Knowledge Consulting Group y el SABER nos proveen Clinical key to Nursing, que ese es únicamente para enfermería y solo en español uh -huh. y hoy yo quiero mencionar algo, sí. admiro bastante Antillian University, es la Universidad de Interamérica que tiene la mayoría de estudiantes del área de enfermería. Así que esta es una base de datos muy importante para nuestra universidad, muy importante. Libros que cuestan 100 dólares, 150 dólares, usted los encuentra allí. Usted no necesita comprarlos. Y ahora que todos nosotros somos tecnológicos, qué mejor que ir a la plataforma y poner un comentario en lo que usted está leyendo, subrayar, compartir... Y que le sigan sus compañeros con la información que usted tiene. Así que eso es muy lindo, ¿eh? muy lindo. Aparte de eso, tenemos a ProQuest, que ProQuest nos provee e-book central, que hay mucha información, muchos libros. También nos, pro, nos provee ProQuest Religion. Y tenemos muchas plataformas de acceso gratuito dentro de nuestra biblioteca virtual. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Eric Google Académico, tenemos el manual de estilo APA, Open Access, Cielo y muchas otras que quizás ahora mismo no vienen a mi mente, pero sí puede usted, le voy a dejar esa tarea, eh. ahora entre e investigue y asegúrese que lo que yo he mencionado ahí está, ¿verdad? Sí, sí, qué excelente. Y entonces, ¿cuáles son esas áreas o disciplinas que se destacan en la Biblioteca Virtual Adventista? Bueno, hay varias, pero el consorcio de nuestras universidades adventistas, pues, se enfoca mucho a salud, religión, educación, psicología, administración de empresas, ¿sí? Entonces, hay varias, y pues, eh, eso es lo que pudiese mencionarte. Muy bien, doctora, una preguntita muy importante. ¿Dónde se puede acceder, se puede accesar esta Biblioteca Virtual Adventista? ¿Cómo la localizamos? Perfecto. Podemos hablar mucho de la biblioteca, pero esta pregunta, si no la respondemos, es como que no hayamos hecho nada, ¿verdad? Así que tenemos que asegurarnos de decirle a todo el que nos escucha o nos ve cómo podemos localizar la Biblioteca Virtual Adventista. ¿Usted tiene su navegador? de su preferencia, ¿sí? Entonces, usted entra a su navegador y ahí usted puede entrar a avl.interamerica.org. Allí usted entra y puede accesar a la Biblioteca Virtual Adventista. Repito, avl.interamerica.org. O puede entrar a través de b v.interamérica.org Muy bien. Excelente. Y, doctora, ¿podría comentarnos cómo se accede a esas bases de datos? Porque muchas veces eh, podemos acceder en Open Access sin ningún tipo de, quizás, username o password. ¿Cómo es, entonces, con la Biblioteca Virtual Adventista? Bueno, quiero mencionarles que si eres un estudiante o profesor de Antillian University, ustedes pueden acercarse a ITSA, la directora de la biblioteca de Misoto, o pueden acercarse a Rode, eh, bibliotecaria de la biblioteca, o a Ibelice, eh, que es bibliotecaria también de la biblioteca de Nisoto y yo estoy muy segura que ellas gustosamente le van a entregar las credenciales de usuario y contraseña para que usted pueda acceder ¿sí? así que abóquese a ellas y si usted es un estudiante eh, matriculado de la universidad usted va a recibir usted tiene ese derecho ¿sí? ese es un derecho suyo de entrar porque eh, usted necesita investigar, necesita estudiar, necesita leer. Así que vaya ya, acérquese a la Biblioteca de Nisoto y con las damas que les he mencionado, ustedes consiguen esa credencial de usuario y compás. Sí, Yo sé que es un poquito similar, pero ¿quiénes pueden hacer uso de la biblioteca o acceder a esta Biblioteca virtual Adventista? Bueno, todos los profesores, todos los estudiantes que están matriculados en la Universidad de Antillian University. También pueden acceder todos los estudiantes del sistema K-12 de la Unión Adventista de Puerto Rico. Y de igual forma esto es para todos los países que comprenden la división interamericana. Son aproximadamente 35 países. O sea, todo el sistema educativo adventista de Interamérica, o lo pongo de otra manera, toda la comunidad educativa, académica eh, de Interamérica pueden acceder. Pueden entrar también a la biblioteca todos nuestros pastores, todos los líderes de la iglesia adventista, todos los profesionales de nuestra iglesia adventista también. Pueden acceder a ella, ¿sí? Así que. Sí. Una, una comunidad muy grande. Sí. Y con esto, nosotros les queremos brindar una invitación. Si todavía no has usado la Biblioteca Virtual Adventista, este es un momento, ¿verdad? Hemos aprendido mucho durante todo nuestro programa sobre cómo poder acceder, qué recursos nos están brindando. Y, doctora, le pregunto, si yo quisiera um, saber más o. Eh, sobre este recurso, ¿con quién me puedo contactar? Bueno, si desean saber más del recurso, lo estamos trabajando de dos maneras. Si son nuestras uniones, nuestras uniones adventistas que sirven a, al sistema educativo CADUCE a través del Departamental de Educación, el Departamental de Educación se comunica con nosotros y nosotros programamos con ellos una reunión para dar capacitaciones y talleres. Las capacita las, los talleres los imparte la profesora Olga Pérez y su servidora pues da algunas capacitaciones. Si es para las universidades, a través del director de la biblioteca se comunica con su servidora como lo hizo, lo hizo Aitza. En días pasados, y tuvimos capacitaciones con los especialistas de los proveedores de las bases de datos. En otras palabras, nuestra bibliotecaria da los talleres a las uniones, cuando digo uniones es al sistema educativo K-12 de la Unión. Y los proveedores de las bases de datos tienen sus capacitadores y ellos son los que capacitan a los estudiantes y profesores en las universidades. Utilizamos los canales, canales regulares. En ese caso, la comunicación es del direct, de la directora de la eh, biblioteca de Antillian University, se comunica con su servidora y su servidora hace los contactos y ya programamos y las actividades se llevan a los estudiantes y a la facultad. ¿Crees que es difícil? No, ¿verdad? No, es sumamente fácil, ¿verdad? Muchas gracias, porque es, ha sido de, mucho, de mucha utilidad para nosotros poder aprender sobre esto. Y como dijo la doctora, pueden comunicarse con Aitza Vega, que es nuestra directora, nuestra bibliotecaria, Um, así también con Rode, nosotros tenemos un chat en la página de la universidad donde pueden así escribirnos si tienen alguna pregunta, alguna duda y eh, así mismo para poder accesar a la Biblioteca Virtual Adventista. Muy bien, Y doctora, para ir cerrando nuestra entrevista Que ha sido muy productiva y de mucho aprendizaje Me encantaría cerrar esta entrevista con usted Con una exhortación, con una invitación A todos nuestros usuarios Para hacer uso de nuestra biblioteca virtual adventista ¿Qué les diría? Muy bien, gracias por el privilegio eh, La escritora Elena G. de White en su libro Educación Cristiana, página 31, párrafo número 2, dice, Todas las facultades mentales, y me gusta mucho esto, escuche bien, todas las facultades mentales deberían de ser puestas en uso y desarrolladas a fin de que hombres y mujeres tengan una mente bien equilibrada ¿qué quiere decir ella con eso? yo me pongo a analizar bien bien esta cita y me encanta y yo se las quiero dejar así clarita a ustedes cuando ella habla de facultades mentales yo investigo un poquito ¿qué son las facultades mentales? son todos los tipos de pensamientos es tu memoria es tu imaginación, es la emoción, es el intelecto. Entonces, todo eso son las facultades mentales. Y dice que deben de ser puestas en uso y las debemos de desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que nosotros tengamos una mente bien equilibrada, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos alimentar nuestro cerebro. ¿Y cómo vamos a alimentar nuestro cerebro? Tenemos que leer, tenemos que investigar, uh -huh. tenemos que hacer ejercicio físico para que nuestra mente entonces esté bien equilibrada. Jóvenes, señoritas, profesores. Y me hablo a mí misma también y a mis compañeras, a Rode, a Itza, a Ibelice, a Nashali, Necesitamos desarrollar nuestras facultades mentales. Visitemos la Biblioteca Virtual Adventista, vamos a leer, les invito a que vayamos a leer, les invito a que vayamos a investigar, les invito a que vayamos a estudiar dentro de nuestra biblioteca. Y de esa manera nosotros vamos a desarrollar nuestras facultades mentales. Y esto está escrito. Eh, nuestra escritora, Elena G. de White, lo dijo. Así que les invito, nosotros todos en la vida seguimos siendo estudiantes, porque siempre necesitamos de aprender. No crean que yo me lo sé todo con la biblioteca virtual. Yo estoy aprendiendo también. Es un nuevo trabajo para mí. Entonces yo tengo que leer, tengo que investigar, tengo que informarme, porque no nacemos aprendidos. Pero después que yo hago todo eso, puedo decir, he ganado una carrera más, he ganado conocimiento. Y eso me ayuda en mi aprendizaje y obviamente me enriquezco como persona. ¿Qué les puedo decir? La Biblia dice, una amiguita me compartió un versículo un día de estos y me encantó. Y dice, la Biblia dice, examinarlo todo y retenerlo bueno. ¿Repitámoslo todas? Examinarlo todo y retenerlo bueno. Primera Tesalonicenses 521. ¿Qué les digo con esto? Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y su biblioteca virtual adventista llega a ser su salvavidas de la mano con la biblioteca Denis Soto. Que el Señor les bendiga y un abrazo de todo corazón para toda nuestra comunidad académica. Doctora Sima, estamos muy felices de haberla tenido con nosotros en esta, en esta ocasión. Y esperamos ojalá no sea la primera ni la última <risa> que pueda acompañarnos en ocasiones futuras y nuevamente estamos sumamente agradecidas de toda la colaboración que usted siempre nos ha brindado aquí en la biblioteca de misoto dios le siga dirigiendo y bendiciendo en sus funciones y que la biblioteca virtual adventista siga siempre fortalecida porque es un recurso que todos necesitamos realmente en, en nuestras instituciones académicas, es un recurso sumamente valioso. Y quizás puedo añadir que pueden también acceder a esta Biblioteca Virtual Adventista a través de la página de la Biblioteca de Nisoto. Donde hay un enlace que también pueden acceder a la Biblioteca Virtual Adventista. Así que esperamos que ustedes puedan utilizar este recurso valioso. Y también no quiero pasar por alto a Nachali. Lee. Gracias por el excelente trabajo, por estar con nosotros en esta noche. Eh, que Dios te siga también dirigiendo, bendiciendo en tus planes futuros. Y nuevamente, gracias por compartir con nosotros y gracias por ser parte especial de nuestra biblioteca Denis Soto. Gracias. Nos, nos despedimos de la doctora Janet Sima, nos despedimos de Nashali, agradeciéndole su colaboración en la transmisión en la noche de hoy. Que el Señor les bendiga en donde quiera que estén y les prospere en cada momento junto a sus familias. Gracias. Bien, Aixa, pues estamos llegando al final de nuestra transmisión de la noche de hoy. Como pudimos ver durante esta noche, pudimos conocer más de la Biblioteca Virtual Adventista, un recurso disponible desde nuestra página de la Biblioteca Denis Soto, un servicio que es vir virtual y de acceso para toda nuestra comunidad académica. Además, compartimos también con nuestra estudiante de Estudio y Trabajo, ¿Qué se llama? Nachalí Pasiche. Nachali. Así que hemos disfrutado y hemos aprendido en la noche de hoy. Pero el tiempo lamentablemente nos ha ganado a Ixa. ¿Y qué les recordamos a nuestros amigos en la noche de hoy? Pues no olviden de buscarnos en la página de Facebook de la Biblioteca Denis Soto y también en nuestra página, en nuestra plataforma de YouTube, Así que nos pueden seguir viendo este programa. Si usted se lo perdió en vivo, lo puede ver nuevamente en nuestras plataformas. Así que esperamos que ustedes lo visiten. Compartan los contenidos y les esperamos siempre en estos Library Updates. Y queremos mencionar que nuestra última transmisión de este semestre será el 3 de mayo a las, a las 7 de la noche. 3 de mayo a las 7 de la noche. Los invitamos para que también puedan conectarse y conocer más sobre las noticias, actualizaciones, servicios que nos constantemente, ¿verdad?, promovemos desde nuestra biblioteca. Gracias, a Aixa. Muy buenas noches. Buenas Nos noches, despedimos Robert. De todos nuestros amigos, sin olvidar y recordar que estamos para servirte. Que el Señor te bendiga.